Muy buenas a todos y bienvenidos a Fortnite Aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero7.0 Si os gusta el contenido podéis dar like, suscribiros, comentar y compartir a hoy os traigo Cobra Kai Entra en el tatami si te atreves y demuestra al mundo que domina el karate a la percepción. ¿Vale? Que parecerá ahora la tiendecilla Aquí está Lote de Kao Karate ¿Vale? De 5 objetos, 2.000 pavos Ahí están todas y todos Este lote de enfrentamiento en el dojo Ok, son 2.000 pavitos de descuento Y aquí el equipamiento La postura y, y la historia Y aquí por separado, ¿vale? La grulla El Jones Karateka contendiente <ríe> comité Y aquí pues tenéis los Artículos, la técnica de la grulla Enseñanza de Miyagi, moneda cobra Logo del dojo y maldición de la cobra Vale Intruso de élite Ojo, 1500 pavos el intruso, eh Bueno Zadi, asesina híbrida Sargento de gala Bueno Ahí lo tenéis todos, vale Más oferta, Meridian Watson y el duendecillo verde Así que Vamos ya no tengo mochila. ¿Por qué no tiene mochila, Adrián. ¿Eh? ¿Cómo va a ser mejor sin mochila? La suya de, de Spiderman, tío. Pues ponle otra más chiquitita o lo que sea. Pero esta está muy guapa, hombre. La suya. Ahí con la mascarilla y todo. Este, igual esto tienes que cambiarlo. Ponerlo aquí en aleatorio. Vale, y esta pintura que hay ¿Es que te gusta esta más o qué? No hace telarañas, todo. Sí. Vale, y ahora que te has cambiado el estandarte también, no sí. te gustaba más el otro. No, no, pues nada, a seguir subiendo niveles. Vale, tenemos que salirnos del modo creativo. Ok. Okay. Y ahora Prende fuego a estructuras Destruye estructuras con torretas Y desplaza el tenado. 300 metros Temporada, todavía no Un hábito Recuperar salud Pescar peces Mira, me queda un poquito ya, ¿eh? Pescar peces Poca broma Pues nada a seguir haciendo mi sencilla de esta Queda completar un contrato también. Así que... Bueno. A ver, las colecciones. Hay que ir por los NPCs también, ¿eh? La última que conseguí fue la patita. Así que... Oye, ¿y los peces porque me los han quitado. Si yo ya tenía peces. Esto está fallando. Esto falla. Bueno. Vamos al lío. A jugar ¿Eh? ¿Qué? Me hace eso? en Acá estoy yo. ¡Vaya! ¡Ay, misión, misión, misión, misión! No me hice ninguna dedicación Bueno, tengo seis hitos y tengo seis ¿y diarias. Yo he hecho churras con torretas Vale, yo sé más o menos poder metir ¡Ay, ay! todo Eso Oye, otra vez. Ay, pero no se acaba de mi No te hace ti nada. No te nada. Tomáo puedo. Madre prisa Vamos, vamos, vamos, venga, madre prisa, vamos, vamos Oh Pero muévete bien, no entiendo por qué no se mueve bien esto. Bien, ya tenemos por lo menos. Y ahora nada. En serio, no entiendo qué le pasa, que no se mueve muy bien, es... odio esto, odio esto. Nada, da igual A ver. Ay, tengo aquí, tengo aquí, pero... Aquí... Aquí... Aquí... Aquí... Aquí... ¿Qué me pasa el arma? Estoy muy raro, ¿eh? Malo. Ya me para allá Vale, un arma Bueno No, bueno Vale bueno, mejor me... me voy Me voy Me voy Tengo sé que irme... me no, no. ¡Pero corre! ¿Por qué no va bien esto? No entiendo Mira, es que se quita parado No lo entiendo Ahora sí va mejor. Estoy esto va... No va. Pero corre. Pero ¿por qué va más? tan mal, en serio? Dame, dame el otro mando, porque esto no va, ¿eh? Prefiero el ruido que no moverme bien Es que no se mueve Para Como duele el día de solo camina. Uy, uh, golpeado punto de Esto va fatal, ¿no? Lo siguiente Llévame de nuevo a... Vale, dos misiones diarias hechas Mejor no a enfrentarnos a ese pedazo tan Tamam. Dimicivo. Oo, corri, corri, corri, corri. Madre di Dio. Che sí, por fin, bueno, una moto, un, un, un camión, Pero bueno. no sé hablar, por lo menos No canta Si es que no me corre bien, ¿qué tanque? Un coche. Un coche. Listo. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Excelente. también una, una granada, por favor Casi pierdo por el maldito control. Casi pierdo por el maldito control. Casi. Al otro lado. ¡Corre! ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hay un montón de cosas, hay un montón de cosas. Mira, mira, mira, que de ratilla Ah, no, voy a perder porque está en el techo voy a... voy a perder porque estaba en el techo Estaba en el techo el ratón se asqueroso Voy a cambiar de mano porque... No, esto no puede ser... Un momento. Madre mía. Vamos otra vez. Yo... Qué, ahora sí, ahora mucho más Ahora mucho más para vale, eso que cada Se están liando, tío. Ah, no, yo quiero pagar. No tengo ni idea de cómo. Pero quiero bajar La no, tengo que. No, oh. ¡Me he muerto! ¡En ¿sí? serio! Ay, creo que sobrevivía. Madre mía. Entonces, ¿cómo se va? No sé. Bueno, ya me queda poco para seguir, en el. No sé ni diría para dónde caen. El hey, Santo Bal ¿sí? mismo, no, pero que no sé, no tengo ni idea. Si gano o no gano, ¿qué creéis? Que no hay nadie aquí, pero ¿es esto yo? No hay nadie. No sí. ¡Abreme el mundo! ¡Uh! Bien nivel, podría haber subido, un para acá, ven para acá, ven para acá, escucho. Toma, no tengo nada. Va un poquito así, ¿no? Me y cado. me llevo eso, eso? Mm. Vale. Vale, ahora tengo que irme no querés, ahí dime. No, cofre ahí, aquí A ver aquí Tranquilo No, no llego eh, Tampoco llego Vamos, vamos Uy, me he quemado un poquillo Un poquillo Radio y tiene un 50% más de vida. Thank you. ¿Está viendo Semana Santa? Es mi hermano. Ah, ¿está viendo la Semana Santa? Ay, pero ¿por qué no me dan la estrella? Pues 5 más 7 6, 7, sí Con 7 me compro Ahí este. ¿Qué? ¿Qué grande, qué? 4 5 6 4 5 6 no sí más o menos estoy consiguiendo la estrella yo, lo, yo sí la tengo. Pero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 la primera. Ya, ya 1 eh, tengo el paso de batalla, pero me gusta más la skin que yo llevo. Y ¿no? piema. Voy por la página 3. Yo en la Swift voy por la de pero mi hermano aquí no sé por dónde va. A ver si ¿Me ¿Ha entrado a la partida? No. ¿Y por qué me ha entrado a mí en la partida? A ver, un momento. Salte. Sí, sí. Eh, es que no puedo. Un momento. Ahora. ¿Por qué me ha entrado en la partida? Muy raro, ¿eh? A ver, ahora, a ver ahora, sí, a ver, ya no. sí. Ah. hola, Claudia, hola, ha dicho hola. Sí, aunque, bueno, misiones, no sé la hacer. A ver, un montón de misiones misiones. De... Diarias tengo un montón. A ver. en circuito, vale, vale. Vamos a Aquí está el ordenador. ¿Qué veo? ¡El ordenador! ¿Allí? ahí. ¿Es este? ¿Allí? ¡Has sí, mejor! ¿Qué tiene que hacer? cae mi Se me ha salido de la partida ¿Cómo? Que se me ha la... salido de la partida ¿Por qué? No idea Tremendo bugazo nada... ¿no? ¿Sabes de que? ¿Sabes de que? Sí, sí, ya me he salido. A ver, nada, skin traija listo ya, ya, ¿Y ya algo ya. pero si sí estoy hablando tremendo y yeah, así ma... todo va... no, a los comentarios porque con el móvil que es más pequeño ordenamos mejor. una cosa vosotros que jugáis en ordenador yo juego en suyo en play nunca juego en suyo yo juego en play nada más ya en Play y en Switch nomás La Switch la tengo, ve? pero no, no te responde en el Switch. Yo le digo si la ocho. Pero en esta cuenta me gusta más porque llevo más tiempo ¿no? Sí, lo mismo digo que en la de PlayStation que llevo La de que con la de Una Cosa porque soy nivel 8 y nivel 1 y yo soy nivel 21? Mi hermano no juega y lo que necesito había jugado mm. eh, aquí hay que ponerse chile para caer demasiado. Hay que ponerse eh, la pila grande, no la pila pequeña, hay que ponerse la pila grande. No caiga ahí en esto, eh. Al, al, a hacerme caso no cae en esto. Que yo voy vale. a partir de este... Aquí, allí. Aquí, sí. ahí. Ahí arriba eh, hay una torreta. Y se puede lanzar, ¿no? Eh? esta torreta acaba de dar un con ella. Ya, pues estuve bajando y de repente me hace puff. Por la cara en el aire, pues la, en el aire. Dije, ¿no? Ya tengo arma, ya tengo arma. Yo tengo mal. fusil y escopeta. Tengo escudo, no sé qué, no sé cuánto. Cúrate, cúrate. ¡Uh, subí a nivel! Uno... Pues, vale, tengo que uno. Vale, tengo uno aquí, tengo uno aquí. Me atacan, me atacan. Ataca un boss ¡Ay, Dios! Ah, eso vale, ya es el juego Ah, me da mucho, me da mucho Me hay que curar te Yo no bueno, se escuchará un poquito raro. Escucháis un extraño un... como si alguien estuviera atrapado en la arena. ¡Hostia! ¡Hostia! Oh, tengo otro, tengo otro. Ah, ya se para el ruido, no sé, había alguien como lo no sé, ¿no? Tenía un ruido muy extraño. Ah, mierda, mierda, mierda. ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡Está arriba! ¡Está arriba! Ah, que esa era la del pasillo. Está, arri está arriba. Es que se me aquí un ah. Está arriba. Están disparando de arriba. No tienes cura, no tienes cura. Vale, está dale. Corre, corre. Que te ha aún no de vida. A una de vida. Están echando granada, están Mi tarjeta. Cuidado. Ah, espera, espera. Ah. No, Pero, reviva, no... no jugando. Pero no puedo curar. Ah. Con ah vale, vale, vale. Ahí Vale, la escopeta no. Te he Bueno, luego ya te lo doy. Sí, sí, sí. Vale, ya voy. Ya voy a por Rinisha. El Copeta y doy. esto. está? Eh. Eh... No, no Doy, doy. ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Qué le he hecho? lo que le he hecho. he hecho calchula. He, he no puede matar por el aire. ¿Le ha matado el aire? No, que le he matado. Ah. No, el arma no. ¿Cuántas que llevas? No sé, llevo como... 5 u 11. ¿Cómo se cambia esto de... ¿Cómo se desplaza? ¿Ah? Una puerta. Ah, sí. ha ido muy loco. La mbreza de los ¿Eh? ¡Ah! ¿Eh? Si ¿Lo ha dicho? Ah, no, pero se va. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿De debemos, irnos? ¿Debemos, debemos irnos. Debemos irnos, debemos irnos. ¿Ostia? ¿Ostia? ¿Ostia? ¿Ostia? ¿Cómo salimos de aquí? Ah, estamos muertísimos, no, lo siguiente. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí. Vale, si ya lo vi. Ya, ya, sí que estoy yendo, ¿Qué que se va a Tengo de uh, vale, T. Te, no, tengo rey, dos, rey, tengo ¿verdad? dos, tengo dos, Toma, toma dos. más, no más, ¿Sabes que ¿Ay, yo, yo, ya, ya, ya ¿no? ayer adoptamos ¿no? No, no, un cambiando. Sí. A ver, si lo veo con infrarrojo... Pues hoy ya lo tenemos. Es que no lo veo. Oh. ¿Qué? Enano, enano, enano. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que me algo, pero qué arma tiene? Pero con quién no está jugando, Claudia. ¿Pero quién me está jugando? salir Vamos a salirnos. ¿Con quién está jugando Claudia? ¿Cómo? Un youtuber está jugando. No. Es mentira. Oh, no, no es mentira. Andorero 7.0, búscalo. Bueno, el calado de mi padre, pero bueno. Hay que empezar a mejorar. Que mierda. ¿Qué Comprueba. No. Ahí, las cuentas. Ah, las cuentas de antes. A ver. 4, 5, 6, 7. Vale. Y eh, a ver... ¿Sabe so, quién rizará más? ¡Adiós! Sí. ¿Has todo? Bueno, chicos, y chicas, aquí nos despedimos por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis jugar con, conmigo y con Adrián, pues ya sabéis. Un saludito para todos, Peñita. Chao, chao.